Eh, no, no, no sabe ni cuál es la mano derecha, no sabe. <risa> ponga la producción, automáticamente tiene que estar cuestionado de saque. No, o sea, no, correcto, no hay maldita coincido, manera que no. pobres Muchachos, sí. no sé qué están haciendo ¿no? en, en Azteca Deportes, pero bueno, hacen sus gráficos y demás cuestiones. Ahí, entonces, habrá que dejar que Dejamos la pelota ruede. Fluya, ¿no? ¿no? exactamente. ¿eh? Y ya ¿no? explicaremos para que la producción pues no, no tiene todo al carambas. ¿no? Señoras y señores, ha comenzado el partido en la ciudad de Torreón. Mueve la pelota el conjunto visitante con un pelotazo largo. Los o sea, compañeros toma un perfil, va prácticamente de costado, el que termina disparando para sorprender a todos, era Salda, recién milimétrica milimétrica, pero al final de cuentas equipo hazlo con la BBVA y cuida tus eh, gastos BBVA, creando oportunidades, creando otra vez, vienen con un trazo por parte de Rodríguez, François Sale y consigue desde la arriba de infame por parte del América el centro, François a todo el mundo, qué desastre son un desastre, gol, gol ¡De Santos! Fútbol en tus manos, Telcel. Centro violento, una salida infame. Le metió el pecho Cervantes. Un pelotazo sin ton ni son. Con... Así llega, Lainez clava un centro. Está el empate, llega el remate. Bol. ¡Gol! ¡Gol! Del apareció Valdés que va sobre el rincón de la cancha y dice, no yo aquí no se quebró nada fútbol en tus manos Telcel Valdés a los tres minutos termina empatando lo de, sí, lo de... disparo de larga distancia y se emociona <risa> Campos ahí está François, tranquilizando las armas <risa> Le quítate en caliente, arriba, no, no por la marca sino por el doctor. Desde el fondo le ha pegado Valdés, la agarró sabroso. Sí, oh, no creo que eso el cambio para evidenciar a Rodríguez. Disparo largo, y... poco le brincó ligeramente en la recepción, centro violento. Bueno, remate a nada, a nada se quedó Valdés del segundo. Le gana la posición. Dos días, güey. <risa> Llega el centro, Manchón penal arriba, el remate de cabeza. Espacios. Espacio, sí. Centro, saca desde el fondo, no. de la... llega el centro por parte de Lozano. ¡El remate! ¡El! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos! Apareció Doria y metió un terrible remate de cabeza contra el ángulo superior. Ahí está el... la respuesta. Llega Sánchez, dispara la pelota. ¡Ay, Campos la terminó tapando de mi lado. Y me he visto de negro Chupes. cuando hago mis cartas. Acá se la boca, que llega Reyes. ¡Reyes! ¡Le pegó! La agarró de zurda, <risa> posición adelantada. ¡Ah, oh, doctor ¡Oh, Dios! <risa> Llega Laines, metió un centro, la sacan. Ahí está el empate, está el empate, remate gol. ¡Gol! Ah. Del América. Hace rato lo tenía Reyes. Ahora sí lo concreta. Fútbol en tus manos, Telcel. Parece que el negocio es... metan a la como caiga. Que los defensas se van a encargar de que todo se caigan. Y la pelota Loco, sigue a correr entre cuatro filtras. Qué buena pelota. Está el tercero. Llega, sale. François. Evitó la caída. Quizá en la mejor jugada de todo el maldito partido. Sí, lo de Goran es, es fantástico cómo acelera y, y le da el pase perfecto. Pase sigue jugando con Laines Doria parece que tenía todo y ya no tiene nada. Llega el centro. Oh, oh, oh. Y acorde al juego, por poco otra vez se arma el tongazo con siete futbolistas desparramados. De este partido llega Valdés, va contra Acevedo Valdés se prepara, gol. Gol. Del América apareció Valdés. Fútbol en tus manos. Terzel. Llega a centro cerrado. Remate la saca François. La tiene Doria. Mira los chilenos. Ahora estamos de tijera por todos. Por acá, por allá. Por no la pudo meter. Todo. Sí, este estaba más, eh, más incómoda. Pero bueno, gana arriba. También. Con una pelota raspada por eh, Fidalgo. Llegó Gorriarán. Llega Sánchez, es el otro, bueno, puede ser, sale desde el fondo Acevedo. Qué difícil jugada para los porteros sí, esa, ¿eh? Como que pareciera que se hubiera quedado atorado, ¿no? Es difícil, es otra apreciación, ¿no? Pero el efecto cerrado, le pega Sánchez, primer palo, la pelota no llega a trascender. Naveda como... mencionas La saca Lainez con Lozano, Lozano amagó, clavó un centro, otra vez segundo poste.